En este video vamos a ver cómo se utiliza el arpegiador. Vamos a arrastrarlo a este mismo canal MIDI. Y bueno, el arpegiador es muy útil porque nos permite ejecutar arpegios solamente presionando una sola tecla. Pero antes de utilizar el arpegiador tenemos que explicar qué es un arpegio. Prácticamente un arpegio es la ejecución melódica de un acorde Para ejemplificar esto voy a tocar el arpegio del acorde de do mayor Do mi sol Do mi sol mi do mi sol mi sol mi do sol mi do Bueno con el arpegiador no tenemos que estar tocando los arpegios de forma manual con el teclado Simplemente lo activamos y vamos a tocar el acorde, pero para ello no voy a tocar las tres teclas, voy a ayudarme del plugin chord. Voy a tocar el acorde de Do mayor. Solamente presionando una sola tecla. Por ejemplo, para tocar nada más escalas mayores, vamos a cambiarlo a Do mayor. Muy bien. Lo Re mayor. Sin embargo, actualmente la velocidad es de octavos. Por ejemplo, voy a aumentar a 128 para que suene un poco más rápido. Por ejemplo, yo voy a cambiarlo a un 16. Suena muy rápido, ¿no creen? Voy a bajarlo a 110. Sin embargo, solamente son subidas, podemos cambiarle a solamente bajadas. O por ejemplo, subida y bajada, up, down. O por ejemplo, bajada y subida. La ventaja de esto es que nosotros podemos dibujar una sola nota. Y reproducir este clip MIDI. Y ya siempre se va a reproducir. Por ejemplo voy a duplicar este clip. Otro compás. Y lo voy a subir a mí, por ejemplo. Voy a duplicarlo. Dos veces más. Y lo voy a subir por ejemplo a Sol. Y este lo voy a... No, lo voy a dejar así. Voy a reproducir otra vez. Y podemos ir cambiando diferentes formas. Por ejemplo de forma randomizada. Y podemos ir experimentando con diferentes. Vamos a cambiar de estilo, por ejemplo, Diverge. Tenemos algunas opciones adicionales, por ejemplo, el Group, que suena muy interesante. Vamos a ponerle en Swing 8. Suena un poco extraño, ¿no creen? Vamos a ponerle Up. ahora swing 16 tenemos por ejemplo la opción de gate vamos a aumentar un poco el release Lo mejor de esto es que todos estos controles los podemos automatizar cuando ya hagamos este por ejemplo una automatización en la vista arreglo. Y bueno tenemos las opciones de Shift, por ejemplo en mayor, escalas mayores, en escalas menores. Podemos cambiar por ejemplo la escala de Sol mayor, perdón, sol menor. etcétera aquí podemos cambiar las velocidades las velocidades es cuando tocamos una nota con mayor intensidad es decir más fuerte o más débil y bueno pues pues básicamente ese es lo más importante por ejemplo tenemos el retrigger en bits vamos a cambiarlo por ejemplo a dos bits y repeticiones vamos a ponérselo a dos o podemos aumentarlo a una sola repetición o por ejemplo un octavo Jueguen con todos estos para obtener mejores resultados y bueno pues los veo en el próximo video.